veloz de decir que se encontró en Indotel o sea que él vivía donde <coughs> él vivía en Júpiter él vivía en China y él vivía donde o sea donde yo no tengo que llegar a la pero de aquí lo estamos diciendo desde que comenzó el COVID con el tema de las clases virtuales y la conectividad pero aquí lo estamos diciendo y nosotros no somos un ingeniero técnico ni somos eh, eh, Mark Zuckerberg, ¿verdad? Ni somos eh, Tesla, eh, ni somos ningún gurú, ni la NASA, para saber que en República Dominicana la brecha digital, la conectividad es mala, malísima. Pero a diario, a diario uno paga eh, en las proveedoras de servicio de internet, en estos teléfonos, uno paga... Eh, eh, por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, 20 megas. Y, y tú y tú haces la prueba de conectividad y te dan 10 mega, 12 megas, 15 megas. Nunca te dan de más, ¿eh? A lo que tú contratas. Porque una vez te dicen, no, porque eh, eh, tú estás conectado fulano, no, porque la antena. Y te ponen 10 mil pero para justificar de que tu conectividad está por debajo a la que tú pagas. Pero nunca, nunca tú ves que tú, tú, tú pagas 10 mega o 20 y te dan 15 12, 11, no, nunca te dan un mega de más, no te dan en estos teléfonos. Entonces, no hay que ser un científico para saber que nuestro sistema educativo no tiene plataforma, o sea, no hay, él no tenía que esperar llegar a Indotel para saber eso, pero peor aún, oye, esto veloz, es peor aún, que te lo vengo diciendo del ministro Furcal no me gusta la forma del ministro Furcal mi tocayo, usted me excusa, pero tengo que decirle las cosas como son. Usted está muy aéreo, o sea, muy futurista. Hay que aterrizar, Roberto Furcar. Y no me gusta porque el mismo director de Indotel, pues dice como que a él no lo consultaron. Y el primero que debían reunirse fue con Indotel. Yo te dije, veloz, y a los televidentes que nos siguen, yo dije aquí mismo. Que en la rueda de prensa que hizo el ministro de Educación juntamente con el presidente en el Salón Lacariátires del Palacio de Justicia, que no me gustó algo. Primero, no vi los proveedores de internet o los proveedores de servicios de internet, las grandes compañías, no lo vi. No vi a los medios de comunicación ni tampoco vi a los dueños de cable. Entonces, en esa, en esa rueda de prensa, los protagonistas, los que debieron estar ahí en primera fila, eran los dueños o directores de la empresa proveedora de servicios, el director de Indotel, los dueños de canales, de los principales canales, y representantes de la asociación de cables o de telecables de la República Dominicana, mi querido Tocayo Furcal. eso eran las primeras personas que debieron de estar sentadas ahí, usted eh, anunciando ese plan, porque esos son... En ello es que se va a descansar la, el éxito o el fracaso, el éxito o el fracaso de la educación virtual a distancia. O me equivoco yo? No hay que ser científico, no hay que tener una varita mágica para saber. Ok, por ejemplo, vamos a dar educación virtual. Lo primero que tiene que saber de dónde usted se va a conectar, quién le va a proveer ese servicio, por internet pero también usted tiene que tener un plan de televisión, porque no me diga usted que por Radio Televisión Dominicana usted le va a llegar a todo el mundo. Hay gente que ni sabe que eso existe. Digo, perdón, Radio Televisión Dominicana no, CERTV, que así que se llama la estación oficial de, de, de, del gobierno, que según, y vuelvo a entrar en el campo de la especulación, veloz el gobierno va a habilitar, va a crear varios canales de televisión para transmitir. Pero tampoco yo vi a la Asociación de Radios y Emisoras del país, Adora, yo no vi representantes de las emisoras de, de, de radio para que esos, esos enlaces pudieran decir, sí, estamos aquí y vamos a apoyar el plan de la educación que ahora el 2 de noviembre, que lo vemos lejos, pero eso está ahí a doblar la esquina. Sí. Ya debiendo sí. de, de comenzar a, capa a capacitar La capacitación empieza este mes. ¿Qué, qué día es? ¿Era ahora el 3? En septiembre. Sí, pero era ahora a principios de septiembre. No recuerdo el día. Sí, Ajá. pero era ahora a principios. No veo tampoco movimiento, ni los profesores, ni nada. Entonces, mira Lo Reitero, nosotros como empresarios, como comunicadores, apostamos al éxito de este gobierno. Y Luis Abinader tiene un plan bonito, pero hay ministros como que están aéreos, como que no han aterrizado, como no sé, como que creen que están en campaña todavía. Ya, de, dejen eso, que ya no, estamos, ya no estamos en campaña, ya usted es ministro, director, eh, dirigente, ya usted está en el cargo. Entonces no comience a hablarme aéreo, Ah, oh, que... Okay. Ahora, eh, el ministro, ¿sabe lo que dijo el ministro Roberto Fucal? Eh, que un, un, un 30% iba a ser por internet. No, es eh, media hora, oye, media hora por internet. Sí, ahora recuerdo. Y, cu y cuatro horas. Sí, media hora, hora por internet y la demás por televisión. O sea, no eso no fue lo que usted habló en la rueda de prensa, señor ministro. Escúcheme, pero lamentablemente vivimos la era. De las redes sociales, sí. vivimos en la era de los streaming y todo eso queda colgado en las redes, palabra por palabra. Y ya uno está mejor informado. No es que usted me diga una cosa y después, no, eso no fue lo que dije. Usted no mencionó que era media hora eh, eh, por internet y, y el resto eh, por televisión y radio. ¿Qué yo propongo? Que ese dinero que se va a invertir O que se está invirtiendo en computadora Se lo ahorren Porque no va a funcionar No va a funcionar Ya yo lo estoy diciendo Roberto Neris dice Que esa educación a distancia Para los hijos Machepa que son los pobres No va a funcionar Por televisión se la compro Por radio se la compro Pero por internet no va a funcionar Y no quiero ser eh, ave de mal agüero Repito pero tengo que ser realista, a usted papá que me está observando, a usted madre que me está observando, fájese a educar a sus hijos ustedes de ahora, no espere el 2 de noviembre, baje tutoriales, los libros de educación, los de internet que están todos, y comience usted a educar, eso es fácil, el abecedario, A, E, I, O, U, ¿eh? 1, 2, 3, 4, comience usted a educar a sus hijos, no se quede esperando el 2 de noviembre, tenemos llamadita veloz, 809-725-0505. Buenas. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo está usted? Excelente. ¿Quién nos, <risa> ¿Quién nos habla? Sonrisa le habla. ¿Quién? Sonrisa de aquí del Bronx, New York. Ah, no, pues ya ese hombre de nosotros. Ya, mire, desde que llegue a Estados Unidos tengo que conocerlo, ¿eh? Ya lo claro, sabe. claro que sí, sí. Si me invitan allá al canal, yo voy inmediatamente. Ah, no, no, está bien. Cuando usted llega aquí a República Dominicana, lo invitamos. Cuénteme usted, eh, querido amigo, sobre este tema de la educación. Bueno, yo veo esos chicles, pero bien chicle porque con estos apagones que hay allá de maldad, esta gente, estos gatos barcinos, me hicieron una maldad, se llevaron la luz, para ellos será, porque <risa> don, si no hay luz, entonces, ¿qué es de clase le van a dar a esos niños ¿Eh? eso yo no me explico porque si no si no hay luz cómo, cómo, se, cómo van a aprender la televisión y también eh, los, los, los teléfonos eso eso eso está chicle eso está chicle eso solamente es para ellos nada más así es así es gracias mi hermano desde el Bronx en Nueva York ya un fiel televidente veloz abonado con sí. nosotros sí. Son Mira Roberto, un también. Un día de otro, esto, escúchame veloz. Un día de esto vamos a ¿cómo? hacer unos concursos y una rifa con algunos patrocinadores internacionales para regalar vuelo y esas cosas. ¿eh? Sí, oh, eso sí. bien. Eh, decía veloz, tenemos la llamadita, veloz, escúchame, tenemos la llamadita. Sí, buenos días. Se fue. Ok, veloz, dígame. Buenos días, ah, sí, buenos días, buenos días. ¿Quién tenemos ah. en la línea? Y le habla Margarita la esposa de Leandro, tu amigo y tu hermano, aquí del, del, del cigarrillo Siris. Dígame Margarita desde el cigüerillo. Bueno, yo tengo un nieto, el nieto de nosotros ya tiene 14 años, ya va a entrar a primero el bachillerato. Ya tú sabes que es un caos total. Los muchachos están, que uno mismo voy a hacer lo que tú dijiste. Una eh, buena sugerencia. Margarita, Margarita, mire, a usted, a todos los padres, incluyendo a mi esposa. Bueno, el hijo mío ya mejor nos enseña a nosotros, gracias a Dios. Comiencen ustedes a educar a sus hijos, comiencen a bajar los libros, pónganse a ustedes a estudiar y no esperen educación. No lo esperen. Sí. Los colegios privados ya arrancaron. Sí. Entonces nosotros los hijos Machepa ¿verdad? Sí. Es. ¿Vamos a arrancar cuándo y cómo? Entonces tenemos que nosotros tener un plan B, fuera del gobierno. Sí. Así que, Margarita, ya usted sabe, díganos a su vecina y díganos a todo el mundo, vamos a sentarnos a educar a nuestros hijos. La junta de vecinos que comienzan a hacer su papel, las iglesias sí. que comienzan a hacer su papel. Sí. Sí. Y comienzan a educar, antes de educar. Miren, yo conozco mucha gente que eran autodidacta, o sea, se autoeducaban. Sí. Y son excelentes, no tienen título, pero te hablan hasta, hasta de cómo fabricar un avión. Sí. Que hoy en día lo que yo, por ejemplo, en el caso mío personal, yo no creo en título. A mí que está viviendo, que yo soy licenciado, que yo soy un manacum laud. No, no, no. Demuéstreme con hecho. Con hecho. Gracias, Margarita, desde el Cibuerillo City. Veloz, escúseme que la interrumpí. Adelante. Sí, no hay problema. Mira, lo primero es que aquí hay mucha gente que está hablando de educación virtual y ni siquiera saben lo que implica la educación virtual. El problema de educación, que ahora es que se está presentando pues por este tenor de pandemia, es muchísimo más serio de lo que se quiere ver. Aquí se aprueba un 4% que simplemente está siendo utilizado para construcción de escuelas e infraestructuras en sentido general. Sin embargo, no se ha puesto de parte del Estado interés en actualizar un currículum. Es decir, aquí se están educando a los niños para un mundo que ya no existe. O sea, a mí me vienen a decir que no incluyen la parte digital, la parte de la informática, tecnología en sentido general. A mí me están diciendo que no están preparando a los niños para el mundo de hoy. El 2019, en noviembre, diciembre, las pruebas PISA, en las materias básicas, matemáticas, ciencias, literatura, República Dominicana fue el último país en porcentaje, en cantidad de notas, es algo sumamente eh, muy lamentable, así que el sistema educativo en general debe de cambiar, eso de Roberto Fulcar, un plan totalmente aéreo, él simplemente está aspirando, el sueño de él es que si se cumpla, por el otro lado el señor Arroyo está diciendo la realidad, un tema que dijo Fulcar, que para nada estoy de acuerdo con él, es que aquí eh, se va a empezar con quienes tengan la conectividad disponible al 2 de noviembre. Es decir, que esas personas que no tengan internet, estén en los eh, distrit distritos municipales, campos en sentido general, van a estar pendientes en una brecha, aparte de digital, educativa, porque no se van a poder formar no se van a poder formar esa es la situación lamentablemente la manera de hacerlo más lógica sería digital, pero República Dominicana lamentablemente en estos últimos 10 años no se preparó para esa realidad. La educación virtual no es para niños de 2, 5 años. Eso de que los padres tienen que... Eh, los padres te pueden enseñar lo básico de contar, de dividir en sí, en sílabas, pero ya esas cosas de adolescentes, de bachiller, eso es complicado hasta para uno mismo. Mira, Así que eh, es sumamente eh, delicado. Eh, eh, en ese tema... El, el, el ministro eh, y el mismo presidente debieron consultar con todo, por ejemplo, con la gente de la ADP, que la gente de la ADP tampoco lo han tomado en cuenta, aunque ellos siempre han estado en. en ellos en contra, no están de acuerdo. No están sí. de acuerdo. Eh, con los mismos padres y analizar mejor el asunto no era algo tan fácil, tan ligero dije, Ah, sí. Porque una cosa es de que vivimos una era de conectividad. Es verdad, todos estamos conectados a un teléfono, a una computadora, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que nuestras plataformas gubernamentales estén adaptadas a eso. Nosotros vamos años Luz, Año Luz todavía tú entras a un portal del gobierno que fue un éxito desde de, de Leonel, eh, eh, la, lo que era la parte digital del gobierno, que hay muchas cosas que han ha avanzado, pero hemos sido lento, lento. Tú entras a un portal y todavía eh, eh, son aplicaciones eh, tosca, crudas, cuando deberían de ser más fáciles de usar, de accesar. Entonces, eso tiene que ir con una actualización constante. Eso solamente en, en esa parte. Y en el sistema educativo, nosotros nunca hemos tenido una conectividad educativa. Pero cogen lucha en las universidades privadas y en la misma pública para hacer una reinscripción online. Entonces, Astia. lamentablemente, lamentablemente, tenemos que hablarle las cosas como es a nuestro pueblo, a ustedes, a los televidentes, a las madres, a los padres. Tomen la iniciativa, tomen la iniciativa, no esperen el 2 de noviembre.